Hello, my pupilos, and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Today, we will continue with the videos of the spoken language. Remember that these videos are all about learning to speak by using the grammar and vocabulary we have learned in the other lessons. Now, let's get back to our topic. Today, we will learn 20 ways to accept or to say yes or to agree in Spanish. As you see, Spanish is a very rich language. So, whatever you want to say, you will find many ways to say it. To make this lesson more didactic, I will try to put some situations where we can use any of these expressions and words we will learn today. Dicho esto, empecemos! The first word for today is sí, which you already know that is the literal translation for the word yes, so I guess that there's nothing to explain about this, it's very simple. Now, it's kind of ironic that one of the most common ways to agree in Spanish is by using an English loaning, and it's the word okay. Okay, you will listen this very commonly in the spoken Spanish language. Another common way to express agreement is by saying, bueno, bueno. This is like saying, sure, why not? Me acompañas a la tienda? Bueno, te acompaño. Claro, claro. This is like saying sure, but in an affirmation way. Let's see an example. ¿Vas al concierto de Aerosmith? Claro, ya tengo mi entrada. Por supuesto. Por supuesto. This could be the translation for of course. So this would be stronger than claro. ¿Vas al concierto de Aerosmith? Por supuesto. De hecho, va a estar muy bueno. Desde luego que sí. Desde luego que sí. So I would have to say that this is even stronger than por supuesto. So this is like saying of course. Why do you even ask? ¿Vas al concierto de Aerosmith? Desde luego que sí. Es mi banda favorita. Jamás me la perdería. Como see, las últimas tres palabras pueden be consideradas as synonyms, pero en un nivel diferente. Claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? This is accepting something that both parts were expecting for. Hey, Paquita, te invito a cenar. ¿Qué dices? Mm, déjame pensarlo. ¿Por qué no? Está bien, está bien. So, this in some cases is used to accept, but in a reluctant way. Hey, hay un tráfico horrible, llego en 10 minutos. Ah, está bien, pero mira que siempre llegas tarde, eh. Another reluctant way to express agreement is by saying, tú ganas. Tú ganas. Se me hace imposible, te lo entrego mañana sin falta. Ok, tú ganas, pero que sea la última vez, eh. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? So this is another reluctant way to express agreement, but I have to say that this is even stronger than está bien. And in some cases, it might also express resignation. Alumno Sebas va a tener que hacer el trabajo nuevamente. ¿Qué más me queda, profe? En efecto. En efecto. So this is a more fancy way to say yes, and sometimes could be used in a more formal way. Estuve leyendo que el dólar ha subido. En efecto, y eso se debe a las nuevas reformas económicas de gobierno. Another formal and fancy way to say yes is by saying, en efecto. En efecto. Así que usted tiene haciendas en el norte. Mm, es correcto, uh, unas cuantas que heredé de mi padre. Another common way to express agreement is by saying, de acuerdo. De acuerdo. ¿Me prestas un rato su celular, por favor? De acuerdo, me avisas cuando termines. To agree in a more enthusiastic way, we could say, perfecto, perfecto. ¿Me prestas un rato tu celular, por favor? Perfecto. Úsalo cuando gustes, en verdad. We can also say, no hay problema, no hay problema. To agree in a more friendly way. ¿Me prestas un rato tu celular, por favor? No hay problema. Sabes que lo puedo usar cuando quieras. Me parece bien, me parece bien. So this is used to express agreement to a certain way of thinking or acting. Y bueno, casé a mi hijo porque se portó mal. Me parece bien lo que hiciste. A very informal way to say yes is by saying, ajá. Ajá. Watch out with this word because you can only use it in a very colloquial situation. Maybe with your close friends or something. Hey tío, ¿qué onda? ¿Fuiste al concierto? Ajá. ¿Y tú fuiste? No te vi. No. Let's see some regional ways to express agreement. In Spain, it's usually used the word vale. Vamos al cine, vale chaval, que no hay nada más que hacer. Dale. It's originally used in the region of Argentina and Uruguay. Vamos al cine, dale, che, pero vos invitás, ¿no? And in Mexico, they usually use the word sale. Sale. Vamos al cine. Sale, güey, que he visto unas películas bien chingonas en cartelera. Well, these are the most common ways to express agreement and affirmations in Spanish. As I said before, Spanish is a very rich language, so there are many other ways to express it. And if you know any of them, you could put it in the comments below. And please, if you like this video, support me with a thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.